Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hacer un ejemplo de cálculo de parámetros de líneas de transmisión. En este caso tenemos una línea doble circuito. Nos dan el radio medio geométrico como un dato, y nos piden la reactancia por unidad de longitud de este sistema. Este ejercicio a mi parecer ilustra que estos cálculos son un problema más de geometría que de ingeniería eléctrica. Les recomiendo que pausen el video y dibujen la configuración de la línea para que no se pierdan. Para hallar la inductancia primero tenemos que calcular las distancias entre los conductores como sigue. La distancia entre los conductores de la misma fase es igual a 58 pies. La distancia entre los conductores B y C, es igual a la distancia entre los conductores B' y C', y es igual a 24 pies. La distancia entre B' y C es de 34 pies. Y la distancia entre B y C' es de 82 pies. Hago este triángulo que presento en pantalla para calcular la distancia entre a y b, que es la misma distancia entre a y b', que es la misma distancia entre a y c, que es la misma distancia entre a y c'. Esta distancia resulta de aplicar el teorema de Pitágoras, teniendo un resultado de 44.6430 pies. Para calcular la distancia entre a y c', que es la misma distancia entre a y B, dibujo el triángulo que presento en pantalla. Esa distancia resulta de aplicar el teorema de Pitágoras, Teniendo un resultado de 82.1523 pies. La distancia entre A y B', es la misma distancia entre A' y C. Para calcular esta distancia dibujo el triángulo que presento en pantalla, entonces esa distancia se calcula usando el teorema de Pitágoras. El resultado es de 63.9682 pies. Con los resultados anteriores, calculamos la distancia equivalente entre A y B, que es la misma distancia equivalente entre A y C. Reemplazando los valores tenemos un resultado de 56.6646 pies. La distancia BC equivalente es igual a 35.5982 pies. El diámetro medio geométrico es la raíz cúbica del producto de las distancias que acabamos de calcular, teniendo un resultado de 48.5308 pies. El radio medio geométrico es la raíz sexta del producto de la distancia entre los conductores de la misma fase por el radio medio geométrico de los conductores al cubo. Reemplazando los valores tenemos un resultado de 1.6978 pies. Reemplazamos los valores que acabamos de calcular en la fórmula de la inductancia, teniendo un resultado de 67.0573 micro en ríos por metro. Recuerden que el requisito para aplicar la ecuación es que los términos dentro del logaritmo natural tengan las mismas unidades. No importa que esas distancias estén en pies, el resultado de la fórmula que tenemos siempre estará en ríos por metro.